Se va a Y ese es el lugar donde queremos cenar. Pero esa es la fila. Está igual o peor que las tortas de Chilaquil de la Condesa. Ichiran. A ver si regresamos mañana o pasado. Porque la fila ya da la vuelta hacia allá. Esos que están ahí. Es para el Ichiran. Así es que. Esperamos tener mejor suerte. Esto es, es Shinjuku. Parece que ahora sí se nos va a hacer. Probar. La famosísima, la famosísima sopa Ichiran, que ganó hace uno o dos años el mejor ramen del 2015. Vamos a ver qué tal está. Es aquí en Shinjuku y es esta, la famosísima sopa Ichiran. Pues aún así son, hoy es lunes, son las 11 de la mañana y todavía hay fila. Pero y la fila llega a dar la vuelta Hacia allá y hasta allá Así es que en teoría Está bastante decente La fila Maris, ¿qué opina? Aunque <risa> no, sí, si a comparación de los otros días eh, No hay que esperar tanto Uy. Vamos a ver qué tal está la famosísima Sopa Ichiran Que ganó premio 2015 a La mejor sopa de Tokio El mejor amén. Este es el menú Básicamente es una sopa y le puedes adicionar cosas. Eso es lo único que hay. Eh, la chela. La chela, aquí abajo un, una bebida de Ichiran. Y una postre, algo como de matcha. Y todo esto es como adicional para la sopa. Y en la parte de atrás de la carta te dicen cómo, cómo ordenar. Porque adentro hay unas hojitas. Y ahí te dicen que te recomiendan ellos para ordenar. Te explican que son cabinas privadas para que puedas concentrarte en tu ramen y algunas recomendaciones: que no puedes apartar líneas, no puedes sacar fotos, estar callados, fotos con flash y estar quietecitos. Ya estamos aquí en esta parte y aquí está la dirección por si quieren caerle el kabuki chop pueden golpear no, el mapa ahí está para que lo escaneen ahí pueden escanear el mapa shiyuku station estamos cerquito de la shiyuku station y miren, en esta ratita que estamos aquí ya se llenó de gente. Ya está la fila. Todavía no pasamos, estamos a punto de entrar al ramen. Y ahí adentro todavía hay que hacer otra fila Y te dan la hojita para que llenes Este... Pongas el rame que quieres Y hagas la boca Y ya llegamos Esta es la maquinita Donde tenemos que entrar. Y vamos a escoger este rame Porque vamos a poner el billete y ahora sí aquí está el ticket y pedimos nuestro cambio ahora sí ya tenemos nuestro ya tenemos nuestro ramen y ahora no entendemos lo de la hojita o sea, al parecer la hojita es por si quieres hacerlo más custom. si quieres ponerle más menos algo pero pues nosotros ya pedimos el, el básico o el que viene ya ahí preordenado Si ah, te... Aquí está, ya está punteado. Ya si la respuesta. Sí, si tenemos que llenar la hojita. Están punteadas las respuestas. Mogléapa, mobleapa. Medio. ¿Cable? ¿Esta tuya? Sí. ¿Middle o middle, nada? Sí, ¿Middle? ¿Middle o medio? No son textos que te, te recomienda. Sí, entonces ya están previamente Punteaditas O sea, no hay pierde Y esto es nada No, eso es nada ¿Me llenan la mía igualita? Muchísima. Ya está como previamente ponteada. Si quieres la recomendada, que es la que venía en la fotito de ahí arriba, pues ya, ya, ya está más fácil. Y como queremos probar lo que recomienda el chef, pues definitivamente si sí lo queremos tal cual. Meat. Y eh, no, lo de acá abajo es extra. No. A sí, partir ya. de aquí Y aquí en esta te indica Los que están desocupados y Ocupados de los lugares Aquí están Vamos eh, a pasar Y allá es la cocina La cocina está en medio Dos allá Nosotros dos Gracias ¿Qué ¿Tenemos aquí agua o té? No sabemos. hace que salga. Esa está. <música> No sabemos para qué es esto. No sabemos si hay que hacerlo. Pero no, creo que esto es para otro otro platillo. Ya. Sí. Sin bien Estoy esperando el ramen. Hasta el momento bien, pero la hora de la verdad es hasta que probemos el ramen. Y así le cerraron la cortinita para que no viera hasta que me traigan el ramen. Para que te Va concentres. De hecho, es la idea que te concentres en con el sabor del ramen. De el ramen. y llegó la invitada especial de la fiesta Lleva la sopitas. Vamos a probar. Ahí va la primera impresión. Están aquí más. Son bien sabrosos. Mm. Me voy a mover. Huele ah. riquísimo. Pero son bien ricos, tienen mucho sabor. Bueno. Como si estuvieran cocinados con pollo. Ok. Ahorita les damos las impresiones finales. Hoy, ya no me falta el caldito ¿Eso bien rico Y aquí puedes agarrar agua de una maquinita Agua simple, toda la que quieras y tú mismo te sirves Misión cumplida Muy buena la sopita Listo, ya acabamos y ya nos vamos Adiós amigos, chips. Adiós. amigos, chips. Adiós. 嗯 sus impresiones recién salidita ah, muy rico, me gustó el sabor del ramen no, yo no soy no tan fan pero estaba muy, muy rico Todo tenía un saborcito si, sí, no fui tan fan porque, no porque no estuviera bueno sino que no, no soy muy muy de sopas a mí me gusta más como laudón es otro tipo de pasta. eso. Pero bien, se lo recomendamos. Y el precio razonable. Si no pides nada extra, si pides adicionales, pues ya se puede subir hasta 1.200. Hasta 2.000. Sí, pero bueno. Maris, que sí es opera dice que está bueno Sí, me comí todo. Sí, estamos rico. Y no lo pidan muy spicy. Pídanlo el más mínimo de... El medium o el medium, nosotros pedimos el medium, que es el que recomienda.